Nos vamos a dar una vuelta por la playa Camposoto en San Fernando. Ahora que hay un camino bastante adaptado para poder transitar y probar dos elementos de vídeo que compramos una GoPro 9 y un dron de JI de Apple. Bueno, vamos a ello. Pues ya está, listo para probarlo, a ver cómo, cómo va, qué calidad tiene y, y cómo es. Esta es la primera parada que nos encontramos, esto se llama la Batería de Urrutia que fue construido a comienzos del siglo XIX tras la llegada del duque de Alburquerque a la ciudad para defender de la entrada a San Fernando desde el mar por el caño de Santipetri junto a la asistencia y desaparecida situada en el actual poblado de Santipetri el nombre de la batería se debe al general José Urrutia de las Casas que fue ingeniero general del cuerpo del ejército español cargo desde el que dio la vida al cuerpo de ingenieros militares. La batería jugó un papel decisivo en el retorno de la monarquía absolutista a España tras el periodo conocido como Trienio Liberal en 1823. La Guarniocéon, formada por el regimiento de San Marcial a la sazón de uno de los más potentes de la zona de la bahía, se sublevó y entregó la posición apoyando al duque de Angulema, que al mando de los 100.000 hijos de San Luis trataba de volver a sentar en el trono al rey Fernando VII Este es el trocito de historia que, que tiene esta batería Más o menos la estructura se compone de planta rectangular y con uno de los frentes hacia el río Esta construcción militar presentaba un potente lienzo de muralla en línea curva. Sobre un terraplén elevado. Sostenido por un mudo de... Can Tenía alrededor de 9 piezas de 24 y 2 de 16 libras. Y, y poco más. La verdad que su función... Era defensiva, básicamente. El objetivo que cumplía esta base era básicamente cerrar la entrada de navíos a través del caño de Santipetri para evitar un desembarco de tropas tanto en la orilla de Chiclanera del Caño como en la Punta del Boquerón en la playa Camposotto de Camposoto de San Fernando techo, hecho ninguna de estas habitaciones. Si sí, llevaron todo el cobre, tú no es mucho extrañar, no? Bueno, este es el búnker número 2. El número 1 está un poquito más adelante. Empezamos por este, ya que llegamos a la puntera, volvimos. Este fue construido en la Guerra Civil Española, en esa época, para proteger la zona de, de posibles ataques republicanos. También se utilizó en la Segunda Guerra Mundial ante un posible intento de invasión aliada en la zona. Ya un poquito más adelante, pues, se construyó una garita sobre el techo para la observación de aves, como se puede ver arriba. El video paisaje de hoy, como dije, es un buen sitio para venir, para despejarse, desconectar y en verano, por supuesto, para ir a venir a la playa. Y no hay mucho más que añadir. Les espero en el próximo vídeo y dale a like y suscríbete.